Buenos días mis queridas bendiciones, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Bien, me alegra muchísimo. Recuerda que es muy importante dormir y desayunar a tus horas para hallar el bienestar. ¿Mal? No te preocupes, aquí estás mejor, sea lo que sea que estés pasando o simplemente tuviste un mal sueño. Solo sigue adelante y no te rindas para lograr tus sueños. Los quiero mucho. Mm. ¿No saben quién soy? Déjenme presentarme. Soy SPJ. Mis funciones son si, sí, fe, ti, me. En ese orden. Siendo menos compleja. Soy alguien que me encanta ayudar a la gente y sobre todo protegerla. Yo te protejo. Muy lindo gestos de amistad ferrota, te quiero mucho. Hazme el pedazo de idiota, ¿te me puedes callar? No necesitas escuchar todas estupideces idiota, bueno para nada, eres imbécil. ¡Las mucho asco, parece como si hubieses sido parido por un puto camello. ¿Qué no puedes entender que es lo que refleja el cielo? No idiota, cállate. Tú que eres de inteligencia, retrasado de mierda. ¡Demuévete a la casa de tu madre, nadie quiere escuchar tus pendejadas infeliz. Te voy a dar unos putazos inolvidables cuando. ¿Qué? ¡Ah! Yo te protejo. ¡Ay, no me abraces, idiota! Estoy muy ocupada. Oh, ese es Quiero abrazarlo. Vamos, lo haré. Te lo diré solo una vez, no, necesito ser protegido, perra. Yo te protege. Sí. Sí. Sí. Protégeme, quiero esperarme en tus brazos por siempre. Yo te Si en los siguientes 10 segundos no desapareces, vas a ser desintegrada sin que te des cuenta. Te, te dejaré en paz. Cuídate. No me hagas daño, por favor. Te lo suplico. <risa> Yo te protejo. Yo te protejo. Yo te protejo. Idiota. Yo te protejo. -o -o -o -o -o -o -o -o no A veces siento que no todos merecen mi amor. Me molesta mucho que la mayoría sean distantes y no den ni una muestra de afecto. Pero, sé que muy en el fondo me quieren. Y se sienten agradecidos porque lo recibo cálidamente cuando estoy con ustedes. No. Que vamos a valer galletas. ¡Qué perra tan escandalosa! Ojalá y se pudren en el infierno, bola de infelices. Ustedes no merecen vivir en este asqueroso mundo, bola de tarados. Mis abrazos tienen el propósito de hacer más feliz su p día, donde ustedes mismos se dedican a cagarse entre ustedes mismos y joderse. Y yo, como toda una tarada, ¡Vengo a darles amor para que estén bien p felices! ¡No seas dramática, ISFJ! ¡Tus abrazos son inútiles para mejorar la eficiencia! Y recuerden que esto me va a dar el más a mí que a ustedes. ¡Adiós! Es cierto, no le crean, en dos minutos se le va a pasar su enojo y nos va a rescatar como si nada hubiera pasado. ¿Qué? ¿Dos minutos más largos? ¿Eh? De seguro NFJ nos va a rescatar. NFJ no ha retomado su contrato desde las vacaciones semestrales. Entonces, ¿quién nos va a rescatar? ¿Alguien quiere que le prepare un sándwich de lava? Por algo la cocina está clausurada.